Ahí el pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Starr El pequeño Johnny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 era Si sí, sí, deja de esconderse, si sí, si sí, deja de esconderse a tomar el té. quien encuentra tarta y bollos, quien encuentra tarta y bollos, Mickey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 6 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer. Abre 5 botellas verdes colgando en la pared. 5 botellas verdes colgando en la pared. 5 botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, Abre 4 botellas verdes.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 Una botella verde colgando en la pared Si sí, a una botella verde le ocurre cae. Habrá ninguna botella verde colgando en la pared Humpty Dumpty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 de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. Pequeña Botit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola, cuando despertaba.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 Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos. ¡Jum, jump! Un asalto al estanque donde estaba más fresco. Ahora solo quedan tres ranas. Tres. Dos. Uno.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 Y el otro no.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 Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Drury Lane Seguridad en el camino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 ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¡Camina! Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado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 ¿Qué tal la mano, mira ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, puede ser seguro, con tu mano en la mía.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 fue a la ciudad montado en un pony puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni Yankee dudo sí ya sé Yankee dudo grande escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 O que aquí, o que allá, o en que todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en su granja tenía un caballo, ia ia oh. Un relincho aquí, un relincho allá, relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. Viejo McDonald tenía una granja y El viejo McDonald tenía una granja y y oh. oh. Y en su granja tenía una gallina y a y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 hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así <risa> <risa> <risa> <risa> Eso fue divertido, ¿no crees? <risa> Demasiado <risa> <risa> Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Doy tantos, tantos giros